Un compás de 15 días le dieron los residentes del sector Espínola a los directivos de INAPA para que solucionen el problema del servicio de agua potable en esa zona. De lo contrario se lanzarán a las calles. En dado caso que no siguieron trabajando, el paro iba. Nosotros le dimos una tregua de 15 días para que resolvieran, para que, siguieran, para que trabajaran. El ingeniero nos dijo a nosotros que ya estaba trabajando, que ya... Eh, eh, eh, el ministro le había dado 50 mil pesos de inicial para, para el trabajo. Es decir, que nosotros estamos esperando eh, que, que el ingeniero trabaje. Entonces, nosotros, como les digo, nosotros no tumbamos el paro, estamos le dimos una tregua. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.